Hola chicos y chicas, el, el vídeo de hoy va a ser sobre el tag de que llevo en mi bolso. Bueno, entonces, mi bolso es este negro. Eh, aquí suelo llevar una agenda que es esto así, con el pianillo plateado, el bolígrafo tienen el anillo, es de este curado y de EDC y nos sirve para muchas cosas porque brindamos un apunte de algo y ahí está nuestra gente también suelo llevar mis llaves pero en este caso no quieren salir si sí, mis llaves que son de este llavero y solo tengo una porque son las llaves de mi casa bueno también suelo llevar una sombrilla Mm, papel higiénico mi mp4 para escuchar música en cualquier momento el estuche mis lentes eh, mi billetera mi NFC, que es por chiquito se lo voy a enseñar ya. Aquí puedo llevar una cremita, una actividad antibacterial con microporo, espejito, cositas pues que cuando están en días, polillitos, eh, chapstick o oh, algún mectante para los labios, muestra de lociones y seda para, no hay, seda para los dientes y listo. Creo que ya me que es súper básico y cositas que no necesitamos yo. Ahí está. Bueno, también puedo llevar mi teléfono en este bolsito. Que por dentro es así, súper bonito. Y pues aquí está mi teléfono. Que le he puesto esta estampilla de, unos, de un sol. Bueno, si alguien se me da la curiosidad de cómo son mis gafas. Bueno, este estuchito con este color azul y como piel. Por acá dice este vale de óptica only. Tengo como infinito oasis, o así o nazi así. Y a lo pasa. Bueno, por dentro, es así negro. Y estas son mis lentes. Este color de ahí es granate, pero el de las patas se vuelve más claro que el granate, casi tirando miedo. quiero fin, Se abre por acá por la empresa. son todos mis tarjetas también hay muchas de publicidad más que todo y aquí son los copanes que están acá y dinero pero en este caso lo he sacado bueno y listo esto es todo el vídeo espero que te haya gustado dale like suscribir eh, suscribirte dejar tus comentarios, de cómo te parece el vídeo qué le quitarías de mi bolso, qué pondrías y qué video que quieras que se trate el próximo vídeo recuerda que tengo Facebook, es el que tengo Twitter y que te dejo los links en la cajita de información y perdona por mi ropa que has hecho mi pijama. Que apenas me he despertado, perdón por mi caballero también, porque he dicho que per... y y claro que mis ojos están horribles, y tengo que depilar los ojos, y esto es para usted. Listo, un beso a todas, ah, beso a todas y nos vemos en el próximo vídeo.